Ya estamos surcando aguas de Berizo, imágenes que agradecemos del guía Facundo Gabriel Álvarez, quien partiendo desde Ensenada está realizando unas excelentes pescas de pejerrey. Ya se afirmó en la flecha del Plata, en la zona sur del río de la Plata hay mucho pique, eh, ya han mejorado los tamaños con este último frío así que podemos decir que es un buen comienzo de temporada para la pesca de los gran Berizo. ya se han dado portes que superan el kilo así que bueno les recomendamos este pesquero cercano y por supuesto con los servicios del guía Facundo Álvarez quien realiza excursiones de pesca diarias se pueden comunicar a los teléfonos que están en pantalla y poder eh, así disfrutar de esta pesca Otra muerte ay, ay, ay. en humano mano está juntando mucho me parece un ¿eh? coso muy de lado del piquito Alright Cruz. Tengo una cruz, no, no te más. No se puede pescar, por favor, no Mira que tronco, tronco con ensalada dedicado a salvar. Mostra, mostrá que tronco. Ah, Mira, dedicado a Fanku. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46 Llega una nueva edición de la fiesta del pejerrey. Te esperamos el 18 y 19 de junio para disfrutar del torneo de pesca embarcado en Laguna más grande de Argentina. Más de 850 mil pesos en premios. 350 mil pesos para el ganador. Torneo de pesca embarcado de costa para adulto e infantil. Torneo en kayak. Sorteos, espectáculos y cena show. Accede a la web para más información y anotate. Te esperamos. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Asaín. Comunicate al teléfono 2215952801 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Asaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berizo. En esta ocasión vamos a mostrarle algunas cañitas de pejerrey. Trabajamos marcas Suricobo, Eggfish, Pujiro. Flounder, Shimano, Lexus, Bando, Spini, Kunan, Masterfish. Acá les mostramos cañas telescópicas, pero también tenemos cañas en tres tramos que las están usando mucho para pejerrey en este momento. O Sabrán, en la caña de pejerrey mucho el gusto y donde vaya no una vaya pescador. Tenemos diferentes tamaños, medidas, potencias, acciones más rápidas, acciones más potentes, acciones más blandas, para las líneas más largas, líneas más cortas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 Nuevo milenio presenta su nuevo kayak Xtreme especialmente diseñado para la pesca deportiva con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posa cañas Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan de Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, Whatsapp 112556-7859. Qué tal buenos días pescadores aquí estamos dirigiéndonos hacia laguna la picasa vamos a hacer un relevamiento acá en uno de los pesqueros eh, pesquero laguna la picasa precisamente junto al guía hernán fiorentini y su staff de guía de excursiones de pesca embarcado así que bueno según nos contaba Hernán está saliendo muy bien sigue rindiendo muy muy bien esta laguna una de las top de la temporada sin duda porque viene dando una calidad y cantidad de pescado eh, realmente este, muy muy buena. Así que bueno ya estamos por ingresar al pesquero, vamos a ir filmando mostrando la, las imágenes del mismo y acá vamos a presentar a, a quien me acompaña hoy a realizar esta nota, Antonio. Buen día Antonio, ¿cómo te va? Buen día Edu, buen día a todos. Bueno, ya seguimos con las imágenes y bien entremos al pesquero vamos a, a comenzar a filmar ahí Bajada de Lanch y todos los servicios que cuenta el Pesquero de Laguna de la Picasa buenos días amigos pescadores bueno hoy nos encontramos laguna la picasa sur de santa fe este gigante espejo santafesino bueno que hoy por hoy es la vedette de la temporada una de las lagunas top que va a ser en esta temporada 2022 nos encontramos en pesquero laguna la picasa precisamente bueno junto a acá a un amigo a un guía este, muy conocido por muchos de ustedes Hernán Fiorentini del grupo de excursiones de pesca embarcado así que bueno venimos a hacer una notita de relevamiento eh, ...para que ustedes vean en imágenes las bondades que tiene este espejo... ...la calidad de pescado que tiene, la cantidad de piques que hay... ...que realmente es fascinante... ...así que bueno Hernán, bienvenido al programa... ...gracias por la invitación... Este, ...y bueno, presentarte ante la gente, ante todos los amigos pescadores... ...bueno, no, gracias a vos por, por venir a visitarme... ...y bueno, voy a mostrarles un poquito hoy... ...que esta es la laguna, como decís vos... ...top en, el, en este momento... ...y bueno, acá con los chicos, con el staff de excursiones de pesca... Vamos a tratar de brindarle un día de pesca y ver la calidad, cómo se encarna, cómo se pesca, con todos los chicos de los guías que lo van a atender, que como saben nosotros nos captamos el tema del servicio. Perfecto. Sabemos, sí, precisamente que bueno, el, el servicio que brindan, eh, tanto Hernán como el, el, el grupo de guías que trabajan con él, que ya los vamos a presentar a los chicos, están acá arriba en la embarcación con nosotros, brindan un servicio, pero de primera de primera calidad, así que bueno, ya estamos saliendo acá de, del pesquero, estamos saliendo de, del canal de, de salida que conecta con la laguna, así que bueno, ya vamos a ir mostrando las imágenes, vamos a ir mostrando la navegación, vamos a ir mostrando después equipos que vamos a utilizar, sí, qué tipo de carnadas, qué tipos de línea, sí, sí. como para que la gente que venga... Claro, se tarde, ya venga más, más preparadita, porque la verdad, es, vos viste que esto está alargando, pero en este momento, como sabemos que la pesca es pesca, una calidad de pescado muy bueno, muy voraz y hay que tener los equipos preparados para esto. ¿no? Perfecto, listo. La verdad que sí. Ahí estamos otra vez Cachete, miren, mire cómo trabaja. Cómo pelea el... In... Impresionante. Bueno, son cañas casi profesionales ¿no? y tienen una acción. ¿Ves lo que decimos de, de la bajada? Son bajadas. Sí, son bajadas de 70, 80 centímetros. Muy lindo, muy lindo. Seguimos Mucho por más. Qué divertido. Para que vengan los niños a disfrutar, a aprender. Hermoso. Fíjense lo, lo peleador que es el pescado, lo combativo que es. Mira la caña, mira la caña. Mirá. Sí, sí, la... Esto es, esto es lo que se disfruta realmente, esto es lo que se disfruta de la pesca de pejerrey. Muy buenos ejemplares, es un pescadito importante, ya Miren, muy lindo. ¿Eh? Para recomendar, excursiones de pesca embarcado carnal Fiorentini, cachete Ansaldi, Perico Barrio Nuevo. Falta uno, Hernán, que no me acuerdo. Ezequiel Bacheto Ezequiel Bacheto ah, ahí está. Todo el equipo de, de funciones de pesca en mercado. Y yo, tática. y yo también. Y Hernancita, <ríe> feliz.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 algunos modelitos de reels de shimano para pejerrey los ix que son de un ruleman que es un reel que está destinado para spinning o para pejerrey de excelente calidad después continuas con la línea fx que ya es un reel mucho más moderno de tres rulemanes este por ejemplo es el tamaño 1000 ¿sí? bien chiquitito que viene ya con carretel metálico manivela metálica Tres rulemanes y anti revers instantáneo, lo mismo lo tenés en tamaño 2500, un poquito más grande, ¿sí? para que lo veas. Y después ya te vas al Siena, por ejemplo, este es el tamaño 2500, ¿sí? ya este, también carretel metálico, manivela metálica, cinco rulemanes, realmente una joya, anti revers instantáneo,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 En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al aeroparque. Comunicate al 1163 98 5996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 Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Vamos a, a mostrar un poquito con qué equipo se está pescando acá en la Laguna la Picasa. Vamos a estar utilizando, en mi caso, eh, caña telescópica, 4 metros, ¿eh? Eh, reel frontal, mediano, con carga de multifilamento, yo en mi caso estoy utilizando 0.16, 0.14, 0.18, eso depende de la capacidad del reel, eh, es un multifilamento que anda muy bien. Y acá vamos a presentar a otro de los guías del staff de Hernán Fiorentini de, de excursiones de Pesca en Mercado, Joel Ansaldi, bienvenido Joel al programa también a vos. Bueno, gracias Eduardo. Perfecto, hoy gracias. nos acompañan todos los guías del grupo de Hernán, porque bueno, lo queríamos presentar y acá Joel nos va a explicar un poquito con qué línea están pescando qué bajadas y qué la anzuela. muy bien bueno se está usando todo de línea uh, diferentemente con boya liviana de este tamaño más o menos eh, acorde el largo de la línea al largo de la caña si usamos caña de 4 metros 3 metros 60 armar la línea que no exceda ese, esa longitud para manejarla mejor y evitar enredos evitar evitar enredo enredo exactamente y con bajada al suelo preferentemente entre los 40 y 70 centímetros aproximadamente al suelo 1.0 la marca que ustedes prefieran y nada y por más ahí, barra viva como nada si sí, sí, sí. Sí, la bajada hoy nos bueno, comentaban los chicos que está entre los 40, 60, 70 centímetros pues depende del día, depende del viento también este, claro, claro. eso se va regulando en la, durante la jornada lo mismo el color, el color depende del viento, como se da el sol, el reflejo del agua eso lo vamos manejando, depende del día, eh, como se dispone Miren qué lindo pescadito. Bueno, otro más. Un otro. lindo pescado. ¿eh? Sí, un ahora... lindo pescado. No. Esta cachete ya con un allá no sé si se alcanza a ver. ¿Eh? Bien lejos. Sí. Es, medilo bien para que vea la gente más o menos el tamaño del pejerrey sí. Miren lo que es sí. Qué lindo Hernán es esto, cómo tiran estos bichitos Miren cómo tira. Muy bien Eduardo. Seguimos con los lindos pejes de la picasa. Sí, aclarar también el freno de los riles, viste que recién eh, sí. trabajarlos... A... tener un poquito flojito, más que todo para el momento de la clavada, porque por ahí sí tenemos la suerte de prender un bicho muy grande. Hay pescado de kilos, kilos 200 salió de dos kilos hace un par de días. En el momento de la clavada, el pescado se afirma mucho y corremos el riesgo de cortar la brazolada. Entonces, un poquito el frenito suelto este, ayuda a eso, a evitar esos problemitos. Ahí está. Todo este... Mira la caña, Mirá la caña. Mirá. Miren qué pescado. Miren qué pescado. ¿Cómo pelea? Ahí está Eduardo, mira, mira qué pescadito Eduardo. Lo que hablamos hoy. Pescado sano, espectacular, muy peleador. Muy bien Eduardo, lomo ancho. El, lomo ancho. no, no, pescado muy, muy vivo, muy, muy, muy vital, está sí, muy vital para recomendar. Ahí está cachete Otro más Muy lindo Con clutch Muy bueno En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Excursiones de Pesca Embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook Excursiones de Pesca Embarcado. Si visitas Laguna La Picasa podés contratar los servicios del guía Santiago G. Herlain. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473 46 95 72. Facebook Santiago Gerlain. En Laguna La Zoraida podés contratar los servicios de Diego Soler, el Áspero. Dispone de lanchas tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-61 49 22. En Facebook, Diego Soler, el Áspero. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador. Dispone de cómodos y confortables departamentos y ofrece salidas de pesca en lanchas tracker 620 con o sin guía celular de contacto 3382 416 244 o 449 293 en laguna la Picasa podés contratar los servicios de luis formaggio chino pesca experiencia y responsabilidad celular de contacto 2477 46 4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formagio. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Temporada 2022 en Laguna La Picasa.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 4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formagio. Si te llegas a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En zona norte del Río de la Plata, Juan Pesca te Invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 1160-94-9513 o visita el Instagram Juanpi-pesca. Ya estamos bajando la embarcación del guía Juan Pipesca en zona norte, en la guardería Suelten Amarras. Y bueno, el destino de hoy es la pesca de Pejerreyes ya comenzó muy bien, por suerte. Parece ser una muy buena temporada, como van a mostrarse en estas imágenes. Mucho pique este, en este comienzo de mes de mayo y por delante, por supuesto, los mejores meses. Así que queda hecha la invitación para este cercano pesquero para todos los pescadores capitalinos. Así que vengan, reserven su salida de pesca. Se pueden comunicar con Juanpi al 6094 13, En cuanto a los equipos de pesca, cañas telescópicas de 4 a 4 metros 50. El aparejo es de tres boyas con un metro y medio de separación entre cada una. Y al final. Se puede colocar un palito pescador que da muy buen resultado. En cuanto a las carnadas, mojarras grandes o una mojarra mediana con un filete eh, de vientudo. Así que queda hecha la invitación temporada 2022 en el Río de la Plata.